Hola, qué tal queridos amigos, feliz domingo para todos desde esta capilla de Jesús Evangelizador. Meditamos la palabra hoy. Con esa invitación clara de ir a nuestro templo parroquial a buscar el alimento espiritual, la palabra y también mis queridos hermanos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, lo encuentro con los hermanos que decir reemplazar, así que los espero allá cada uno en su templo, en busque su parroquia, alimentese del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo del 1 al 9. En cierta ocasión Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a un monte alto y apartado. Y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y su vestido se volvió blanco como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo, Señor, si quieres, qué bueno que estemos aquí. Si quieres, hacemos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando se apareció una nube luminosa que se puso sobre ellos. Entonces oyó una voz que salía de la nube que dijo, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo mi complacencia. Escúchame. Al oír esto, los discípulos se postraron en el suelo llenos de temor. Jesús se acercó, los tocó y les dijo, Levántese, no tengan miedo. Y al levantar la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban del monte, les ordenó a Jesús que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La escena de la transfiguración que hoy se nos regala, mis queridos hermanos, en un momento muy crucial para la comunidad, Jesús ha dado su anuncio de la pasión, de la muerte y la resurrección, pero los discípulos no lo entienden. Lo que se entienden es la pasión y la muerte. Eso sí queda claro y por eso se les baja la nota, ya no quieren seguir adelante. Y Jesús se lleva a estos tres discípulos y se transfigura, se muestra glorioso, se muestra su rostro radiante y brillante. Tal vez también. Vamos a estar viviendo una crisis, una enfermedad, un problema que nos bajo miedo. Pero Jesús se muestra glorioso. Jesús nos invita a mirar más allá de la realidad temporal, a mirar al cielo. Cuando estemos bajos de nota, enfermos, cuando estemos tristes, agobiados por una deuda, pensemos: más allá de eso está el cielo. Más allá está la eternidad. Y el Señor nos acompaña y camina con nosotros y nos sostiene. Así que ánimo, mis queridos hermanos, a seguir esforzándonos, luchándonos en ese buen propósito. No bajemos la guardia. El demonio anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Un feliz domingo para todos, mis queridos hermanos. Un abrazo para todos.